Eso ocurrió un día como hoy en esas fechas ya indicadas. Muy bien, señores, vámonos a la entrevista que anunciamos hace un momentito. Está con nosotros nuestro querido eh, ex alumno, eh, amigo, compañero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigente estudiantil. Eh, bueno, el background de este muchacho tan joven ¿verdad? Eh, es terrible. A esta altura, así es que está con nosotros Joel Martínez, tiene demasiadas cosas, ¿eh, Yerjan? Cuando venga a tener la edad mía... Así es, así es. El currículum hay que llevarlo en un carrito de eso que... De lo que llevan De lo que llevan allá en la capital. Los casos de corrupción. Los casos de corrupción que son. Yo, ¿cómo tú estás, viejo? Sí, buenos días, maestro. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias. Bueno, hay salud. Así es, eso es verdad. Estamos bien. Y más ahora que la, la, la primera frase que uno le dice a los amigos. Dime, ¿cómo tú te sientes? ¿Dónde sí, ¿No te ha dado el COVID? No, para, <risa> por la situación de salud. que vive eh, el país que, que vive el mundo. Así mismo. El, el, el, el inicio de, de, del, el, semestre. del semestre en la universidad. ¿Cómo está ese proceso? cuando inicia? ¿Y qué ha, cómo ha sido el, el, estos este semestres, verdad, que han transcurrido con, en pandemia? Bueno, con, con relación a lo que es el inicio del semestre, 2021-1 todavía, no tenemos una fecha específica de manera oficial de que indique de que el semestre que se va a hablado, iniciar. Se había hablado del 20 y pico, 24. Se, se, ha, se ha estado hablando, ah, pero okay. de manera oficial ya. no se eh, tiene una información de qué día iniciará el semestre. Porque ustedes saben, el maestro sabe que en estos momentos la universidad Está haciendo alguna modificación en la plataforma de la universidad para mejorar el servicio, ya que el próximo semestre, eso sí está definido, será totalmente virtual. Entonces, atendiendo a esa realidad y quizá alguna debilidad de que se pudieron observar en el semestre que, que concluyó, por eso la universidad, las autoridades deciden hacer alguna modificación a la plataforma para mejorar el servicio de y darle un servicio de calidad tanto al docente. Que, que es una parte primordial para el uso de la plataforma como al estudiantado. Es un semestre que finalizó y que sin duda creemos que la universidad ha salido fortalecida en medio de esta situación de que eh, no coge de sorpresa la situación sí. de, del COVID y que eh, ninguna institución del país y creo que del mundo estaba preparada para... Eh, implementar rápidamente algunas acciones. En el caso de nosotros, eh, bueno, pues los últimos dos semestres que se han virtuado. Había una situación planteada en un momento de que algunos eh, sectores dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, pedían que el semestre o algunas asignaturas, en este caso de laboratorio, sean por lo menos semipresencial. Ustedes saben que ese es un tema de discusión a nivel general. En términos de educación en el país, porque los padres, eh, o algunos, están pidiendo también de que la clase eh, en las escuelas públicas sea o presencial o semipresencial, debido a que ellos entienden de que los niños no están obteniendo el conocimiento que requiere. Además, que la educación virtual eh, pública, en términos de, de los niños, es un poquito forzoso para los padres porque los padres deben estar bien pendientes de ellos Y ustedes saben que los padres deben estar eh, planificados en lo que es el área laboral para garantizar el sustento de sus niños Entonces, claro. por eso se da esa discusión. Incluso en la misma universidad eh, también habían sectores que planteaban eso ahora. Se planteaba en un momento de que el COVID estaban saliendo 200 y pico de, de casos, que es un momento... Bueno, yo mismo decía que eso no era posible, que estábamos saliendo tampoco. Porque no se justifica que estando en una población cerrada. Prácticamente en los primeros dos meses salían 500 y hasta 1.000 casos. Entonces, cuando ya nos dieron la libertad de poder salir a los supermercados, de que todo abrió prácticamente y que había más circulación de personas, de que venía a reducirlo. Eso, eso como que era ilógico. Así es. O sea, había una configuración de gobierno de tapar los casos y entendemos que mientras no se le diga la verdad al pueblo dominicano de qué situación está la pandemia, nosotros vamos a seguir como estamos los dominicanos, saliendo y juntándonos en los diferentes lugares como lo hacíamos antes, porque no se dice la verdad. Cuando tú dices que eh, no se dice la verdad, ¿a qué te refieres? Que no, que no se están haciendo quizás las pruebas necesarias y que nosotros estamos muy, muy por encima de los casos que están saliendo. Pero además, según lo que dicen algunos, algunos médicos, y hay información que no ha llegado, el COVID también eh, te puede provocar un infarto. Aquí hay mucha gente que ha, que ha muerto un de infarto. Incluso gente joven. Sí, gente sí. joven. Sí. Y te lo dan por infarto y ya, ya. te fuiste. Entonces, eh, creemos que a eso se le debe hacer pruebas. Para saber para decirle la verdad a la, a la ciudadanía. No es cuestión de alarmarnos. Es cuestión de ser realista, porque el dominicano si tiene algo, que no le hace caso a nada. Y que le pide miedo, fácil la cosa. Sí. El dominicano le pidió miedo al COVID. Así es. Y una autoridad tampoco que se respeta, porque tenemos que, que no está mintiendo. Y lo que no tiene es, como dice un amigo, un Estado policial. Lo que hay, o sea, tanto la población debe respetar a la policía, pero la policía debe respetar. Hay muchas violaciones que la policía está haciendo con el ciudadano, aprovechándose del toque Así de queda. Es. Sí. Y todo el mundo sabe que el toque de queda se ha convertido en un negocio para muchos, que no quieren que lo quiten. Sí. Hay policías que están cansados, sí, sí, hay no, otros que están no. Están agotados, igual como estamos. Sí, pero hay otros que no, que quieren que siga Entonces, no, es una realidad. <risa> el muchacho, pero el gobierno también, el debe, el bien, gobierno también de, debe, debe transparentar, <risa> sí. de decir que realmente se ha recuperado pasando, con la multa. Exacto. Sí. ¿A dónde va destinado ese dinero? Exacto. Porque la población está pagando una multa que no se sabe tampoco qué. ¿Qué es lo que dice la población? Que eso se queda entre el Ministerio Público y la Policía. Exacto. Entonces, bueno. debe transparentar las cosas Joel, eh, tú acabas de informar que el semestre próximo va a ser totalmente virtual de ah. nuevo. ¿Qué tú crees que la universidad debía de mejorar como institución para facilitar el estudio tanto a los estudiantes como el trabajo del docente? Bueno, hay una parte que ya la universidad la, la ha estado haciendo, que como dije al principio, que es la situación de mejorar la plataforma. Eh, la plataforma, podemos decir que no fue una plataforma que funcionó al 100%, presentó muchos inconvenientes eh, durante el semestre. Sin embargo, el profesorado que ya... Había pasado su examen en el semestre anterior con la improvisación, la improvisación que prácticamente tuvimos que hacer todo Al final del eh, semestre antepasado. Sí, sí eh, se la ingenió y pudo utilizar algunas vías para tener contacto con los estudiantes. Y eh, según lo que, lo que nosotros hemos podido observar, el estudiante ha presentado menos quejas con situaciones de profesores que en el semestre sí. eh, que iniciamos de sí. manera improvisada. Y eso es importante ahora. Claro. ¿Qué nos falta a nosotros como universidad? Seguir, seguir, seguir sin descanso haciendo los cursos de preparación tanto para el docente como para el estudiante. Así Es, es una parte esencial y en algunos centros del país, incluyendo el nuestro, tenemos una sala virtual sí. que nos permite tanto al docente como al estudiante ir y verificar los que el estudiante pueda necesitar o que el docente necesite ...para continuar el desarrollo de la docencia... ...y eso es sumamente importante... ...y se está haciendo, pero debemos seguir... ...haciendo hincapié en esa parte para mejorar... ...que el estudiante se pueda conectar... ...porque hay que reconocer también una situación... ...y es de que el estudiante... Eh, ...que son, en el caso de nosotros aquí... ...de, de esta provincia... ...nosotros tenemos prácticamente... ...un 60% de estudiantes que no son de San Francisco... ...que son de otra provincia... Pero además que en esa provincia muchos son de, de campo. Sí. Hay mucha debilidad. Entonces, por ejemplo, aquí, en, en el campo de aquí que tenemos más cerca, Jaya, eh, Colonia. Ah, no todo el mundo tiene... Tiene una aplicación, un celular de, de una compañía X, que uno sabe que tiene debilidad en términos sí. de, de la red de internet. Sí. Hacia allá. Entonces, el estudiante que tenga el celular de esa compañía que no tiene ese rango servicio, de acción, allá sí. ese servicio bueno, entonces presenta debilidad. Entonces, ¿qué se ha pensado aquí? Colocar un internet fuerte en algunas áreas para que un estudiante que sea de aquí o que esté por aquí pueda entrar a la universidad y enviar sus clases a, mira, al maestro. Mira, eh, Joel, a mí, eh, mi experiencia eh, quiero hacerte la pregunta basado en lo que yo eh, conozco. He notado que mis estudiantes, y eso lo he escuchado de otros profesores también, eh, no todos se conectan. No. No todos sí se conectan. Entonces, de cursos que tú ves que eh, tienen eh, una cantidad de 15, de 20 estudiantes, se conectan 7, se conectan 8. ¿A qué se debe el hecho de que el estudiante no se conecte? O sea, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones de acuerdo a lo que tú conoces? Bueno, hay diferentes factores. Hay estudiantes que expresan que no les gusta la virtualidad. Okay. Eh, está la situación de no saber utilizar la plataforma, que también sea ese es uno de los factores, y una de, de las situaciones que presentan es que algunos dicen que el profesor está impartiendo más docencia que cuando estábamos no presencial. Entonces, pero esa es una realidad. Es verdad. es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y eso se ha presentado, y no es una forma de, de denuncia que lo voy a decir, simplemente para que los docentes que lo están haciendo traten de mejorar. Oye, yo si yo tengo una clase con usted los lunes, a las 4 de la tarde, mi obligación es entrar el lunes a las 4. La 4 de la tarde a la plataforma. Yo no tengo que entrar a las 7 de la noche ni a las 8, porque quizá yo tenga otra clase. Entonces, eso sucedió. Eh, eh, no simplemente digo aquí en San Francisco, sino o sea, en... Eh, cambiaron eh, los horarios. Eh, sí, dices? cambiaron los horarios. Entonces, eso no no es posible. Entonces, yo tenía clase a las a la 4, pero usted viene el martes y me sube una clase y tira en el grupo. ¿Le dejé esta tarea? No, pero usted me la, de, me la debió dejar en el horario que yo tengo clase y el día que yo tengo clase con usted. Sí. Pero tampoco me puede citar un sábado a las 8 de la noche para yo coger un examen con usted la universidad no tiene clase a las 8 de la noche, sábado, sí teme el día que le corresponde, porque yo tengo otro compromiso. Entonces, sí. esas fueron parte de las debilidades que se presentaron, por lo que los estudiantes entiendo que en el retiro de materia, muchos vieron la obligación por, porque no tenían la conectividad, porque el profesor dio demasiada clase y se atrasó, porque tenía otro compromiso también con otro docente que entendía que esa asignatura era más importante que esta que estaba dando. Entonces, todo eso se pudo presentar durante el semestre y eso, eh, por eso se presentó esa situación de que se entendía de que el estudiante no se estaba conectando. Porque todo el mundo tiene WhatsApp, pero no todo el mundo sabe usar la plataforma. Así es. yo cambiando un poco de tema relativo a lo que tiene que ver con el semestre, el director de la UASA aquí en San Francisco ha anunciado una obra de más de 40 millones de pesos, eh, ¿verdad? semiente a un techado. En, en el área, es que no sé cómo ustedes le llaman. La En la, la esplanada de allá de, de, sí. de, de, de la UAS. La posición de ustedes con relación a esto: ¿es factible la obra? ¿Ustedes están de acuerdo? Mira, nosotros creemos que. Nosotros debemos estar de acuerdo con todas las obras que se vayan a realizar en la universidad que sean en beneficio de la familia universitaria. Pero beneficia. Un claro que beneficia. Ahora sí, tú me dices: ¿beneficia más que la construcción de dos edificios? Yo te puedo decir: no porque los edificios te permiten llevar una gran cantidad de sesiones que tú tienes en campo abierto a que tengan un espacio. Ahora, lo que pasa es que según la información que nosotros tenemos, no fue un asunto de elegir de la universidad. Nosotros lo que queremos es que nos construyan esto, sino es que había un dinero en el Ministerio de Educación Superior que si finalizaba el año, tenía el Ministerio que devolvérselo. A, al Estado. Al Estado. Sí, a, pero, a, a, no, no al Estado, sino creo que sí, a, sí, a Contraloría. A Contraloría. Sí, entonces, ¿qué pasa? Como el ministro de Educación Superior es un guardiano y además que es de San Francisco de Macorís, sí, de Franco ahí de, de la bajada, sí. eh, aprovecha... Su, escúchame, su papá era fiscal. Fiscal. Y, y, estaba, y era fiscal aquí en Macorís. Y entonces, eh, eh, él nació aquí por sí, esa sí. razón. Entonces, ¿qué sucede? se aprovecha la, la presencia del presidente, que nosotros en, en ese momento dijimos que no dijo nada, y verdaderamente en ese momento el presidente no anunció nada de manera definida. Nosotros le vamos a ayudar en esta parte. Todo el que estaba ahí lo sabe. Él dijo que iba a apoyar la universidad, que toda esa obra era necesaria, que hicieran un levantamiento, pero nosotros entendíamos que el levantamiento debe hacer las instituciones del Estado que están para eso. Entonces, ¿qué pasa? el ministro se habla con el director y le dice, yo tengo tantos millones que si no lo uso van, van para otro lado entonces vamos a destinarlo a, a la universidad vamos a ser desechados que es importante porque nosotros no vamos a tener que andar corriendo cuando tengamos una grabación porque sí. esto va a pasar Correcto. esto va a finalizar sí, sí. Y, y, la y la situación te tendrá volver que a volver a la normalidad sí. claro, con no como antes pero con alguna medida nosotros vamos a tener que regresar nuevamente a la universidad y el maestro sabe que los, nuestros estudiantes siempre están en los pasillos. Uh -huh. En las escaleras. Sí. En las escaleras sentados por un problema no de sol. El sol porque no, el agua. No, hay, no hay espacio. Entonces, con este techado nosotros vamos a resolver todas esas actividades que nosotros no tenemos un salón de acto adecuado, Correcto. que bien pudiéramos utilizar esa área. Nosotros vamos a resolver hasta un problema de la, del agua. Porque si ciertamente se resolvió una parte del agua... Pero ahí, en ese parada cae mucha agua y a veces los filtros se tapan y el agua tiene que subir, a los a, por ejemplo, al edificio B y seguir con su camino. Entonces, es una obra sumamente importante. Quizás no sería la prioridad uno 1 para la universidad, para el desarrollo del proceso de enseñanza, pero sí... Nosotros valoramos positiva y todas las inversiones que vengan, no importa yo, de qué sector se puede hacer. Yo creo, yo creo que hacer. sí, es, es prioritaria, porque mira, a mi experiencia, eh, por ejemplo, yo tengo, yo tengo una clase los, los jueves a las 7, a las el, el, el, el penal especial, bueno, que tú la dices sí, sí. conmigo, el penal especial 2, y al lado está Andrés André Flores, que da uh -huh. una clase y que termina como a las 8, cuando esos estudiantes salen, se quedan todos ahí frente a la Se quedan en los pasillos, realidad. Y es un escándalo. Yo te, yo he tenido que salir varias veces a decirles que me bajen la voz, porque, pero Mira, ellos no tienen a dónde ir. Ese es espacio no, es no va a servir a nosotros. Claro. Hasta para los estudiantes de educación Entonces, física. Exactamente. Que no Entonces, tienen un techado el allá el detrás títer, y que siempre están en el edificio F, debajo que uh -huh. tienen una mesa de tenis, sí, sí. que tienen ajedrez. Yo y pienso ese que espacio es nos va a servir de mucho. Una obra interesante. Por eso es una obra interesante ahora. Por eso, cada quien entiende cuál sea la prioridad. El maestro dice que puede ser una prioridad. Nosotros lo entendemos también. Pero, si no hubiese puesto de elegir y nos dicen, nosotros tenemos... Un edificio de aula, tú hubiese elegido. No, cinco, cuatro, cuatro Pero, tú tienes, de pero de tú tienes espacio en la UAS, aquí en San Francisco, bueno, para lo, tú construir. con, con los terrenos, Bien. que Acuante no que, vos, que vos, no fue que se entregaron tampoco los terrenos, para que estemos claros. No fue una donación, como se dijo. Fue una permuta entre los, los terrenos que nosotros tenemos en... En la, ahí en la carretera de, de las guaranas, con, con los recintos, nosotros entendíamos de que si nos lo hubiesen planteado de momento, nosotros estuvimos de acuerdo con el momento como nos lo plantearon, sí. que fue una donación, pero nunca se nos aclaró... Más que, que no Fue fuera, una permuta. Más, más que no fuera que después que uno se enteró que fue una permuta, si lo plantean seriamente, nos dice, mira, lo que hay es esto. Sí. Nosotros, como necesitamos ese espacio, pudiéramos decir: sí, Aclararle a la gente que quizás no maneja el término, ¿verdad? Que la pregunta es un cambio, de un, cambio de, de un terreno, ¿verdad? Que tenga un lugar por otro. Por otro. Entonces, en este caso, por ¿dó, ¿dónde están los terrenos que, que, que eh, le cedieron? En la carretera de la Guardia. Hay la en Honduras guarda. por ahí, más o menos. Sí. Okay. sí. Por allá, la, parte del... trasera la parte de. de sí pero nosotros teníamos allá de se... el puente de, de tu nosotros teníamos nosotros Tubagua. tenemos terreno allá para lograr un acuerdo con Cuente ellos Dios que Dios. nos entregaran eso completo completo completo eh, y recibíamos el cantidad problema de terreno eh, le entregaron A, ustedes allá y cuánto la misma cantidad que nos, que nos uh -huh. entregaron aquí, aquí. Uh -huh. sí entonces para nosotros tenemos que hacer un acuerdo completo váyanse completo para allá porque a nosotros nos va a quedar mucho terreno allá, pero nosotros tenemos casi 500 tareas allá. Sí. Y esto representa más o menos como cuántas tareas, maestro. ¿no? Ahí. Bueno, eh, habría que dividir cuántos metros son. So, fueron como mil metros aquí. Sí. Entonces, sí. nosotros debíamos llegar a acuerdo, Vamos a coger esto completo que nos favorece. Correcto. Y que, y, que ahí, y que ahí se creara entonces ya una, la ciudad, una universitaria la ciudad universitaria completa, completa. Con, completa. Con todos los estándares como están en los otros centros Incluyendo que le algunas calles, ¿verdad? Sí, Marginales sí, claro. Que nos permitan el movimiento. Que nos permitan el movimiento sí. y el fácil acceso a la universidad. 31.7 31. Sí. tareas. Los lo 20.000 metros. Y nosotros, 31 tarea. y nosotros tenemos 30. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros entendemos que nosotros debemos construir una estancia infantil. Recuerden que nosotros tenemos muchos estudiantes que son madres claro. y que se ven obligadas a dejar sus estudios. Y las que, que persisten van con sus niños a coger clases. Los hijos también salen profesionales junto con ellos. Sí, sí, verdad. Y algunos profesores quizás no entienden que los hijos que no tienen con quién dejarlos a veces se dan su encontronazo entre estudiantes y profesores. Pero esa es una, la realidad. Nosotros necesitamos una biblioteca moderna, necesitamos un anfiteatro. Sí, como lo tienen. Y no solamente la UAR la sino la, la, la ciudad franco-macorizana, la, franco la población, porque en ese espacio se puede hacer todo el tipo de eventos aquí de, de que son de San Francisco, porque será un espacio que estará dentro de la ciudad. Sí. Y no, nos da fácil acceso. Cinco o cero sea, edificios, incluyendo un edificio administrativo. Uh, ahí nosotros podemos hacer una piscina para nosotros, que nosotros, que, que no se le da mucho a, a esa carrera, pero me, eh. Educación física, una carrera más grande que aquí ahora. O vi. sea, tú dices una piscina para educación física. Para educación sí, sí, sí. física, no, claro, no para. No, no, no, claro, para que, educación física. Una vez comenzaron los muchachos para decir que, ah, <ríe> que vamos para allá. <ríe> vamos para allá a bañarnos. Bueno, no, no, no, nosotros y, y le damos la gracia a a, sí. ah, bueno. a estas instituciones que nos han facilitado el código, que nos han facilitado la piscina eh, prestada para que los estudiantes estén ahí. Entonces nosotros no vamos, tenemos que usar, nosotros tenemos demasiados estudiantes. Ahí se puede construir hasta un pleno soborn. Eh, eh, aquí en la UAS, eh, me excusan, ¿verdad? El, el desconocimiento. Tienen tribunal. Una sala jurídica. Claro. Nosotros tenemos una sala ahí, jurídica ahí. Que... La sala donó, jurídica se donó cuando yo estaba en la Procuraduría, Radamés Jiménez la donó. Ah, muy bien. Sí, sí no, sí. Una, ah, y bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bonita. Tú subes ahí y crees que te da una audiencia sí, sí, sí. en el Palacio de Justicia o sea, y mejor. Se ve mejor, tiene mejor luz que muchos sí, de tribunales. Muchos <risa> de los tribunales de aquí de San Francisco, O sea, para nosotros... Allá, tiene, lleva el nombre de Ezequiel de González. Se ah, muy bien. Nosotros, Ezequiel con González, todo el es que, que, que sí. nos hicieron un centro eh, que fue ahí, nosotros hemos ido avanzando en la cultura. Claro, con los propios recursos de la universidad, porque nosotros hemos tenido pocas inversiones del gobierno. Las últimas inversiones del gobierno que se hicieron ahí en términos así concretos es la construcción por... del comedor. Ah, bueno, base, sí, sí, correcta, sí, sí, la construcción del se comedor, hizo, sí, eh, el ex senador que estuvo apoyando la, verja, que se hizo, sí, la, la beja, verja, pero eso fue con recursos propios de, de, de la universidad, okay. incluyendo okay. la puerta eh, que la le, le, le da sí, ¿no? principal, y el senador que estuvo siempre de manera permanente ayudando a la sí. universidad con autobuses para los estudiantes, para los docentes, para la propia universidad, eh, gestionando butacas. Ustedes saben que ya sí, había una sí, debilidad sí. de butacas sí. muy fuerte, que el estudiante tenía que ir a un edificio para coger clases. Por ejemplo, el que tenía clases en el E, muchas veces tenía que irse al E, a buscar una, una, butaca. una butaca. Ya esos tiempos pasaron en la universidad entonces. Con, con Pero de estructura grande que nos permitan decir, bueno, tenemos esto. La inversión más fuerte se va a ser allá es la del techado. Y nosotros estamos totalmente sí. de acuerdo. Que se haga, porque nos va a permitir muchas cosas más de lo que nosotros estamos pensando aquí. Hay señores, se dura una semana. Es una semana cultural. Sí. que eso, eso, eso mueve una gran cantidad de personas. Pero además, nosotros, cada semestre, llevamos a los estudiantes de sexto de bachiller de los centros educativos a la universidad para que conozcan, para incentivarlos. A que ingresen a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y todas esas cosas son importantes. Entonces, eh, muchas veces cuando vamos a otro centro, por ejemplo, a y Inagua, que es lo que nos quedamos hacer Inagua tiene un anfiteatro. Uno dice, un, un, pero es muy diferente a precioso, la de San Francisco. Precioso. Pero simplemente por el techado. Es <risa> que uno, sí. uno la ve diferente. Pero cuando tú llegas Oye, techado, a la universidad. Inagua también tiene un techado. Sí, sí. Cuando uno llega a la universidad aquí que regresa y uno va a la esplanada y del edificio ve la mira completa y dice por la misma bonita que esa solamente nos falta techado sí. porque esa es la realidad de nosotros este es un centro muy bonito por dentro ahora que nos dejaron poco de espacio hacia afuera para parqueo y nos pegaron demasiado a la avenida es una realidad pero este es un centro sí, bonito cuando se cuando se construyó realmente no se pensó no en, se en pensó en, en esa gran población no, todos los centros que se construyeron eh, todos, los centros, to, todos los últimos centros que se construyeron Son modernos sí. Todo, todo La Vega que no es moderno porque la construyeron Le va a un espacio de un liceo Sí, exacto. Pero después sí. todo Bueno, señores Entonces Nosotros no hemos ido modernizando Muy bien. Bueno, señores, claro. hemos tenido la presencia de Joel Martínez Dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Abogado ya, en ejercicio, está ejerciendo. Sí, ya? sí, estamos ejerciendo. Así es que... Conseguimos algunos casos, ahí se <risas> sí. sabe, se pica algo. Y... Sí, sí. Bueno, qué bueno. Eh, gracias por estar con nosotros, Joel, y a ustedes, amigos, por eh, seguirnos, ¿verdad? En nuestro programa, como cada día, desde las 7 hasta las 10. Todavía queda más contenido, no se vaya, vámonos a la pausa, regresamos en breve. Gracias, Joel.